Muy buen torneo, el Pachuca, ¿eh? Es el líder general de la competencia. Sí, señor. Desbanca al a Paco Gabriel de Anda, este equipo el Pachuca, que como tú quieras defendiéndose bien, siendo un equipo equilibrado, quizá no muy espectacular, logra sacar resultados. Sí, extraordinario el, el, lo que ha mostrado Pachuca ante el campeón. Me, me llama la atención la entrada, ¿no? Es una entrada regular, de regular a mala. Para, para, mira, a, esta, para el bon. Es ¿Eh? ¿Eh? la expulsión ahí de... Sí. Le de... deja la pierna arriba, ¿no? Sí, sí. Después de que, de que juega el, el balón, se, se sigue directamente con la plancha y es por eso que lo expulsan. Bienvenidos, por cierto, a nuestros eh, televidentes en ESPN Deportes en Estados Unidos. Ya estamos en vivo con Fútbol Picante analizando la jornada. El gol es extraordinario ya en la, en la parte final del partido, profe Mario Carrillo. No, pero parte este chico de la rosa, qué oportuno. Es decir, lo ves y entra escasos minutos, qué oportuno y opino lo mismo de Pachu. Bueno, y este resultó un, un juegazo, Roberto Mesfunco, entre Pumas, que sigue siendo un equipo muy competitivo. Tantos y... que ha tenido un repunte tras la salida de Pedro Caixinha, impresionante con, con Fentanes como entrenador, ¿no? Increíble, Roberto. Sí, sí, no lo vi, estaba en el sí, en San Luis sí. Chivas, me gusta lo que sigue haciendo el Pachuca, con todo merecimiento, líder de la competencia. Eh, y ya nos dirá Felipe de este Santos eh, Pumas que habían logrado empatar los Pumas, la jugada que define el partido, ¿no? Aparentemente cuestionable la, la, la marcación de ese penal. Correcto, bueno, ahí tenemos un partido que fue realmente atractivo. Y va a haber una. esta jugada, Felipe. Sí, esto para mí no es penal, ¿eh? No es penal. No, no, no, no. no es, es una mano que no se debe de sancionar como penal. Aquí se equivoca el VAR en llamar al árbitro y el árbitro en tomar la decisión de, de decretar el penal. Para mí no es. Bueno, Gorriarán puso el dos goles por uno. Hubo reacción del equipo de los Pumas, dinero que se ha reencontrado con el gol. Con este remate de cabeza. Y ya cerca del final va a aparecer preciado. Se descuida la defensa universitaria, el profe Mario Carrillo. Y aparece manera. preciado de perder las espaldas. Y aquí minuto. Pero vea, Pumas, tiene espíritu para, para seguir compitiendo, Paco, hasta el final, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, es con el sello de la casa, ¿no? Sí, sí. Es este, el sello que le ha impuesto en el INI. Si no puedes ganar, puedes perder, pero siempre mantienes ese sello de lucha, de entrega, y muchas veces va de la mano con el buen fútbol, correcto. Por bueno, ahí una jugada realmente eh, muy polémica, ya lo decía Felipe Arramariza, pero vamos a ir con él para analizarla con mayor precisión y que además va directamente al marcador, influye en el resultado del partido Felipe en el sí. partido Puma Santos. Sí, es el segundo gol de, eh, de Santos. En mi opinión, no hay una, una, un respaldo reglamentario para, para que esta mano sea sancionable. Primero, porque él no ocupa un espacio más allá de su cuerpo, la mano del jugador la lleva prácticamente eh, sobre su pecho. Wow. Y esto no, no, ten, no tenía por qué eh, sancionarse. Primero, el, el escaso criterio también del VAR, que le dice al árbitro, ven, consulta, Ahora, Felipe, pero como estos son árbitros que lo que les dice el VAR lo hace, claro. pues se equivocó. Ahora Aquí. Felipe, si la jugada, si la jugada, es decir, si, si, si el balón va en dirección, porque no estaba recentrando el futbolista de Santos, Ajá. si va en dirección hacia el centro y evita que sea una jugada de peligro, ¿no tienes que marcarla como penalti? No. No, no, no. Es dependiendo la posición de la mano. La posición de la mano en, este, en, este, en esta jugada la lleva en el pecho. Entonces, en ese momento, no ocupa un espacio más allá de su cuerpo. Por eso esta mano no tenía por qué sancionarse. Se equivocan. La verdad, se equivocan aquí e influyen en el marcador del juego. Roberto, ¿cómo la ves tú? A apenas estoy viéndola y no con mucha claridad. Eh podemos marcar una cosa o la otra creo que sí había elementos como para como para sancionarla, ¿no? después ya el árbitro decide si se marca o no la mano, eh, y ahí el VAR lo que hay que entender también es que el VAR sí revisa todo, volviendo a la jugada de Zambuesa claro que lo revisa el VAR sí. otra cosa es que nosotros veamos o no lo que están revisando, pero son jugadas que permanentemente se revisan, y se supone que el VAR tiene la encomienda de avisarle al árbitro que revise la jugada cuando cree que hay un error, pero cuando, cuando siente que hay evidencias más claras, no sé si aquí, en primera instancia, se marca la mano. Y entonces el bar dice, bueno, me voy con la del árbitro porque no la veo tan no, claro No, se había sancionado no sé si se nada. Fue. No se había sancionado la mano, este, ah. Roberto. Y la de San Luis, sí se tiene que revisar porque termina en gol. Lo lleva al VAR y... Sí. Sí, porque termina en gol. Entonces, todas las jugadas de sí, gol sí, no te... son sí. revisables. Sí, ¿no? claro. No. Sí. Claro, claro, y se revisó, Felipe. Lo que digo es, es que la revisión no tenemos que verla los televidentes. No, claro. Lo Exacto, revisan arriba sí, en el mar sí, y le avisan al árbitro. No. Si es penal, digo, en, en ese caso, si es fuera de juego de Sambuesa y no tienes que venir a verla. Fue lo ¿no? Que sí. Oye, fue lo que comentar es agilizar también la decisión. Yo lo comentaba por el comentario bien. que decía David de, del tuit de, del equipo San Luis. ¿Por qué no se revisó? Si el VAR sí. confirma que sí la tocó sí esa apuesta, no hay necesidad de que el árbitro vaya a revisar. El, el VAR le confirma al árbitro que sí la tocó y ahí se sanciona. Pero el una, una cuestión... Lo que veo el tema de del, del VAR arriba. que está, que está para, para ayudar, para corregir, para rectificar ¿no? Al, al, al, y ayudarle en la decisión final al árbitro, lo termina más bien por confundir. Porque yo veo más jugadas donde al árbitro, que señala bien en primera instancia, después sí. el VAR lo, lo compromete y lo complica o le corrige, pero mal. Pero ese, en cambio visita. de ayudarlo, ayudarlo sí. para, para cuando está mal en su decisión, corregirle y hacer así justicia dentro del, del, del fútbol, yo veo que eso no sucede, sí, sucede lo contrario. El problema, Paco, que también eh, hay mucha gente que está en el bar que tiene un criterio muy, muy bajo para estar calificando las jugadas complicadas de los partidos. Y eso está haciendo sobre todo los novatos, los árbitros jóvenes, que cuando van y revisan se quedan con la opinión del VAR. Siendo que ellos saben que se están equivocando y eso lo he visto. Pero no, no una sola vez, ya la he visto varias veces. ¿No quieras arreglar lo que no está descompuesto? Claro, por supuesto. Entonces también aquí el tema es que el VAR también está participando en algunas ocasiones en forma errónea. Ahora, Felipe, una pregunta, tengo una duda. Un árbitro, eh, ¿hay diferencia entre el VAR analizando la jugada? Ya lo decía Roberto. Ellos están, pueden analizar la jugada en silencio y decirle al árbitro lo que piensan. Pero hay diferencia que el árbitro vaya al monitor a revisar una jugada que lo haga el bar porque el árbitro a lo mejor tiene otro tipo de elementos sobre todo en, en, en las jugadas que son dentro del área normalmente sí van a revisar los árbitros y en jugadas de expulsión, en el caso del fuera de juego nunca vamos a ver que un árbitro vaya a revisar una jugada, pero sí en las jugadas que son de penal y de tarjeta roja siempre van a ir los árbitros a revisar que es lo que hemos estado viendo durante todo este proceso y desde que llegó el bar a México Correcto. Felipe, vamos a revisar un poquito más adelante la jugada del San Luis, ¿te parece bien? Sí, claro. Porque el club San Luis ha elevado una, pues una protesta pública a través de su Twitter. Bueno, aquí está la tabla después de ocho fechas, ocho fechas aquí están los primeros nueve del campeonato, no aparece el América los primeros 17 no aparece el América es el número 18 de la tabla general, Dios mío yo no recuerdo una América realmente tan triste como está hoy ¿se fue Solari? ¿quién para suplirlo? esa es la pregunta